Muchos creen que por la cuarentena que estamos viviendo en el planeta, los animales están retomando los espacios y se están dejando ver en lugares donde antes no se acercaban por el peligro que les representaba los humanos, pero de eso a que Bigfoot o sasquatch o pie grande como lo conocen se esté dejando ver en zonas donde había civilización es algo realmente inverosímil, pero vamos a ver la siguiente historia.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 seguía presente en los bosques de Estados Unidos, después de que el Departamento de Transporte del Estado de Washington compartió imágenes de sus cámaras de tráfico, que muestran un paisaje nevado junto a la Ruta Estatal 20 del Condado de Ferry. En este, sorprendentemente, se pudo observar una silueta humanoide de gran tamaño cruzar frente a la cámara, y a medida que éste avanzaba, la imagen fue más clara y dejó ver lo que parece ser un Bigfoot de gran tamaño y cubierto de pelo. Sasquatch, como lo llaman los antiguos nativos americanos, había sido visto. La publicación del departamento de transporte en su cuenta de Twitter dejó sorprendidos a propios y extraños. Señalaron que aunque no eran supersticiosos, esta evidencia era realmente alucinante. Con respecto al video, no hubo más investigación que pudiera arrojar más datos sobre la curiosa aparición. ¿En verdad era un sasquatch o Bigfoot? Esa era la duda hasta aquel momento. Pero a dos meses después, nos encontramos con otro avistamiento. PIE GRANDE EN COLORADO Esta vez fue en Colorado, Estados Unidos, donde se dice que pudieron tener evidencia de un pie grande. Scott Yaman, estando en su casa de Colorado, pudo fotografiar a la bestia que osmeaba por la ventana. Narra que se encontraba en otra área de la cabaña y que al entrar a la sala percibió un olor muy fuerte en la habitación. Aquel olor era similar al de carne podrida, vómito o excremento. Cuando de pronto, pudo ver que algo se movía tras la ventana. Y al acercarse pensando descubrir a un oso, lo que vio lo dejó impresionado. Era una criatura similar a un humano, pero lleno de pelo. Rápidamente pudo tomar algunas fotografías antes de que aquel ser se fuera, y corrió por su arma, pero al regresar, aquella criatura se había alejado. Preocupado por que aquella cosa regresara, pidió ayuda a la policía, los cuales atendieron a su llamado. Al igual que Scott, quedaron impresionados al ver las fotografías que no correspondían a ningún tipo de oso era más similar a un gorila y al parecer aquel sasquatch no regresó hay inconsistencias en esta historia y es que parece esto sucedió hace algunos años y no recientemente como se ha estado manejando en redes sociales sin embargo hasta el momento no se sabe a ciencia cierta qué es aquella criatura fue fotografiada aquel día. El debate seguirá sobre la posible existencia del Bigfoot o Sasquatch, pero algo es cierto. Ahora que los humanos están encerrados en sus casas, los animales parecen sentirse más confiados en lugares que nunca se les había visto pasear. Quizá el virus que más le afecte al mundo, seamos nosotros mismos. Recuerden que durante esta cuarentena voy a estar subiendo contenido constantemente aquí en mi canal de YouTube y mi página de Facebook. Así que suscríbanse a este canal para que les lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo video. Denle click a la campanita. Mi nombre es Oxla Castro y nos vemos en el siguiente capítulo.